Hola a todos Esta es Ana Y como tú, ella lee noticias en internet El problema aquí Es que Ana no sabe cuál de estas noticias Es verdadera y cuál es falsa Por esta razón Ana se enfada Ya que las noticias falsas son de mal gusto, hacen equivocarse al internauta y te hacen sentir engañado. Es decir, una fake news es una noticia falsa o bulo que se propaga por la red rápidamente para que sean percibidas por los usuarios como ciertas. A continuación, veremos algunas soluciones a los problemas de Ana. A. Ah, sigue tu instinto. La noticia es sospechosa. B. Chequea la fuente. ¿Cuál es la fuente de esta noticia? C. Verifica el autor. ¿Quién firma la noticia que estás leyendo? No hay firma. Investiga el perfil del autor. D. Medio de la noticia. ¿La cuenta que ha publicado la noticia en redes sociales es una cuenta reconocida? Con estas soluciones, Ana sabe dónde leer y qué leer. Así, Ana y tú podréis detectar fake news.